Ahora vamos a realizar la entrega de recursos a un hermano. Nos vamos a registro de cargo y abono, curso, movimiento, egreso. Nuestro cargo va a ser a deudores diversos con nombre del hermano. Ah, vamos a utilizar el nombre de Héctor. El abono sería en caja porque le entregamos en efectivo la fecha ¿Y cuánto le entregamos? Vamos a poner 5.000 observaciones por comprobar. Lo registramos. Okay. Validamos que se haya realizado. Y aquí está. Movimiento número 10. Un egreso deudores diversos al hermano Héctor Rafael de caja. Y nos tiene que comprobar 5.000 pesos.